Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en otro videojuego latinoamericano tenemos este que se llama Guida Cake, espero haberlo pronunciado bien. Este videojuego, a ver, vamos a hablar un poco de sus creadores, al parecer es una pareja de esposos y ellos son de Brasil, pero están actualmente en Canadá, así que lo vamos a colocar como de Brasil y Canadá el juego. No hay problema, pues aunque Canadá, gran parte de Canadá se habla inglés, también hay una parte que se habla francés y eso encajaría como latinoamericano. Bueno amigos, de todas formas, tomando en cuenta el origen de los creadores, vamos a, a tomar este juego como videojuego latinoamericano, por supuesto que sí, y vamos a probarlo. Eh, ¿Qué dice Steam sobre este juego? Dice dice lo siguiente, guida Cake es un metro y vanía sobre dragones y tortas. Juega como uno de los seis personajes con habilidades únicas y estilos de juego únicos. Cambia entre ellos para volar, pelear batallas. grandes batallas o fieras batallas y explorar el vasto, las vastas tierras de Azúcar de Sugria. Así dice. Ayúdalos a reclamar su tierra invadida por la gran torta. Y obtener la gran torta. Ok. Entonces vamos a jugarlo Obviamente en español latinoamericano Va Ah, mire, veamos los créditos Créditos, programación del juego Adriano Goncalves Arte y animación, diseño del juego Leonardo Santa Ana Música, bueno, no Entonces no es una pareja de esposos Parece que hay más gente incluida aquí En el desarrollo de este juego Lo siento, perdón eh, De por sí el estudio creador de este juego Es... Um, Oh, se me olvidó el nombre. El, se llama Flannel Beer Games. Beer de oso, ¿no? Bueno, de, de nuevo, Adriano Goncalves, Leonardo Santana, Víctor Vito, Amado, que se puede estar seguro que Víctor sí es de Brasil. Eh, eh, ah, mire, acá incluso nos dicen de dónde son gran parte del equipo. Anabel Morales es, bueno, dice Español, Latinoamérica, pero no dice más. Eh, portuguesa Brasil, dice Adriano Goncalve, Leonardo Santana, francés Magali Rousseau. Ok, eso es lo más lo que dice. Pero bueno, pues sabemos aquí que hay todo un, un equipo que trabajó tanto en la traducción como en otros aspectos del juego, que son los de programación, de diseño, de animación, de música, etcétera. Ahora sí, pues vamos a darle, a ver, configuración. Todo está bien, calidad de gráficos normal, ahí está bien. Démosle juego nuevo, a ver qué tal. Story mode, sí, para probar la... Demo modo pastelito, no recibirás daño doble. Forma estándar del juego es el modo pastel. Pues juguemos el modo pastel y hay modo pastel de OAS, que es como el modo difícil. Démosle modo pastel. A ver. Guarida de Guida. Está soñando como con pasteles, ¿no? Amo Guida, levántese. Levántese, amo Guida. Se va a perder el banquete. Ay, somos ese dragoncito gordito. Al fin. Ya era hora. ¡Qué buena siesta! ¿A eso le llama siesta? ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Pregunta Guida. ¡253,482 años! ¡6 meses! ¡21 días! ¡7 horas! ¡49 minutos y 12 segundos para ser exactos! ¡Wow! ¿Quién duerme tanto? ¿Alguien dijo banquete? No le importa. Estaré listo en un segundo. Amo guida este no es momento para pensar en banquetes. Tenemos una emergencia. ¿No podemos arreglar la emergencia después de desayunar? Creo que no entiende la gravedad de la situación, amor. Sus hermanos han desaparecido y no puedo comunicarme con nadie. Unas criaturas desconocidas han invadido todo el planeta. Es un desastre. Nunca en mi vida había visto algo así. Bueno, bueno. Pero mis hermanos saben defenderse solos, Cinder. No podemos saltarnos el desayuno, al fin y al cabo es la comida más importante del día. Amogida, no tenemos comida. Alguien o algo bloqueó el suministro de azúcar del bosque y perdimos contacto con los otros. Sacaritis, ese nombre que le pusieron, sacaritis, de, sa de saca de, de azúcar, de sacarosa. ¿Qué, qué? Ah, y sí, le tocaron la comida y sí se asusta. Es lo que trataba de decirle. Sus hermanos desaparecieron, lo más probable es que hayan ido a buscar la comida. ¿Qué estamos esperando, Cinder? Mis hermanos no saben lidiar con problemas culinarios por sí solos. Tendré que encargarme esto con mis propias garras. Cielos, cuando se trata de comida, se transforma en alguien completamente diferente. Andando, mi desayuno no se salvará solo. Ok, listo. Bueno, ¿cómo es la cosa? Tenemos cinco pastelitos al lado derecho. Izquierdo, perdón, que no sé qué significan. Cuatro huevos que tampoco sé qué significan. Un corazoncito como rojo también ahí que rodea el, el, este dragoncito. Que tampoco sé. Abajo un cubo de azúcar que dice cero, que tampoco sé para qué será. Esto. Y bueno, aquí nos dice que saltamos con A, efectivamente. Y con X atacamos. Bosque los orígenes. Uy, es que chévere. Me gustan los efectos de ataque Pareciera que brillara Bueno, él tiene como un enfriamiento Al momento de atacar Uy, puede hacer combos Ok Está muy hermoso Ok, cuando mata bichos Estos le botan azúcar Ok, si tengo oprimido A, salta más alto Chévere, chévere, chévere Bueno, pero aquí no hay nada Y aquí tampoco Dice que... No, no, no veo lo que, lo que significa eso Dice que si él se come un pastelito puede recuperar las vidas O los huevitos que hay ahí Ok, pero pues es que no he perdido nada similar ¿Este bicho que, ¿Lo puedo matar? Sí, sí, también ahí está muy hermoso este juego! Está hermoso Bueno, claro está que yo elegí también el modo medio, ¿no? Lo que no me asegura Que pronto en el modo difícil Debe ser una cosa maravillosa O sea complicada Pero Pero muy bien hecha Y aparte es un metro y vanía O sea puedo tomar el camino que yo quiera Parece ser Porque arriba Había otro camino Pero no sé Entonces puedo agarrar Que me, me es más conveniente ¡Ay! Es una, una piñata de dulces ¡Uaaaa! ¡Wow! ¡Qué cantidad de azúcar! ¡Ah! Qué bien haberme ido por ahí ¡Ay no! Otra vez me caí Bueno y cuando Acumulo cierta cantidad de azúcar ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Me gustaría saberlo ¡Ay! Me hice daño Ahí se va rompiendo el huevito Se fracturó el huevito Ah, efectivamente si me como un pastelito recupero, recupero. Pero pues obviamente los pastelitos también son limitados. Tenía cinco y ahora tengo cuatro por haber usado uno de ellos. ¿Y aquí hacia dónde? Este camino está cerrado. Entonces asumo que es por allá. Uy, qué chévere mi reflejo como se ve. Me encanta eso. Dormir. Ah, él puede dormir Y al dormir puede guardar Puede guardar A ver, ¿cómo guardo? No, no sé cómo guardo, pero dice que el mapa sí lo veo con... Ah, sí veo el mapa, miren tan chévere lo que hemos recorrido Ah, está genial Ah, qué chévere ¡Ah! Me hizo daño este hijo de madre. Es que aguanto más Bueno, este no Bien Él Está muy chévere Bien ¿Y aquí qué? ¿Por dónde mejor? ¿Por acá? Para ir hacia allá atrás Ah, y ahora sí se me desgastó el huevito. Acá sí se te pueden desgastar los huevitos. Eso. Bueno, a veces hay momentos... Del gameplay... De las mecánicas que parecen un poquito complicadas. Especialmente cuando hace el salto alto. Porque pareciera que se, el ataque él se limitará por momentos. Pero pues... Son como pequeñas cosas que asumo que se pueden... A... ¡Ay! ¿Este por qué sigue aguantando tanto? Que se pueden ir puliendo a medida que vayan mejorando el juego. ¡Uy! Esta mata manda... ¡Wow! Pero da dos cubos de azúcar. sigamos wow este camino es de bastante ascenso uy por ahí algo me estaba lanzando algo que habrá acá porque por algo me si sí, hay un pastel mire wow ¿qué pasó ¿Qué pasa cuando se traga el pastel o la torta o lo que sea. Ah, obtiene habilidades. Bola de fuego. Luego de comerse el pastel de habaneros. Ah, es un pastel de picante. Kida es capaz de acumular energía en el estómago para luego liberar en forma de bola de fuego. Un toque en R2. Es lo único que debo hacer. Preparación. Asegúrate de tener los pies bien aferrados al suelo para acumular una mayor cantidad de energía. Presiona el botón indicado para inhalar y luego dejar salir una explosión de aliento picante. Disfruta de un poder fogoso que quema lianas, encende torchas y hacerte la piel de tus enemigos. Ok, quemar lianas, encender torchas también. A ver, quiero probarlo. ¡Wow! Está genial. Tiene también su tiempo de carga, por decirlo así. Pero puede servir muy bien contra las plantas que lanzan cosas, por ejemplo. Ah, mire, quema lianas. Ah, yo recuerdo que una liana que, po que que nos impedía el paso. Al otro lado. Ah, y no puede botarlo en el aire. Uy, ahora algo me está lanzando Unas piedras Bueno, pero A ver, te voy a bajar por acá Ah, claro Ahí quemo estas no Me voy a comer un pastelito Porque yo veo que Se me están dañando los huevos Literal Ay, está muy bonito este juego Y tiene y aparte tiene un modo speedrun, ¿no? Uy, son tres disparos para que las matas estas se... dejen de molestar. ¡Qué bien! Lo único que es desventaja es que no se puede lanzar en el aire. No se puede lanzar el... el el fuego en el aire. Hay que estar. Por eso dice que aférrate con, lo... con los pies en la tierra cuando lances esa habilidad. ¡Wow! Oh, lo logré. Está. oh ¡Qué bonito dragón! Bueno, es que es un pavo real, unicornio dragón con alas de murciélago. Está bien tremendo. A ver, ¿qué pasa cuando lo toque? Obtuve como una pieza. Sí, una pieza de huevo. Faltan, asumo que sean como cuatro piezas. Ay, no, está muy bonito. Y aquí, ¿qué? ¿Por dónde será mejor? Por arriba. ¡Oh! Uy, aquí me tocó duro contra este. Pero al igual por acá no puedo subir. A menos que lo haga por aquí. Sí, me toca eso. ¡Ay! ¡No! Me caían las... ¡Wow! No, me toca comer mis pastelitos. O si no... Puedo morir. Ah. ¡Ahí esta matita me está! ¡Qué bien! ¡Ay no! ¡Uy que me mato! Bueno, ¿qué me gusta también? Me doy cuenta que cuando uno se cae y pierde vista... ...zonas donde había enemigos... ...aún así el juego no lo vuelve, los vuelve a hacer re reaparecer. Algo que sí pasa en otros juegos. Como de que le hacen aparecer a uno los enemigos nuevamente... Y a mí sí si no me gusta eso porque, pues no sé, o sea, siento que de nada vale el esfuerzo. De nada vale el esfuerzo de uno como para qué. ¿Para qué qué? Para que otra vez vuelvan y aparezcan los bichos. Bueno, sigamos por acá. Algo va a pasar acá, un enemigo algo Puedo sentirlo Los pasteles están pasando Este lago me están llamando No podemos avanzar más Amboquida Usted no sabe nadar, ¿recuerda? Pase lo que pase, no entre al agua Pero la comida Debe haber otra manera de llegar Si logra encontrar a su hermana Quizá logremos pasar Ah, la hermana de él sabe Es de agua, o sabe manejar el agua Ay no, ella no es la única manera. Ok, lo que me va a entender que yo a partir de aquí no puedo hacer nada porque me mojo. Pero a ver, yo me mojo, pero si hago esto... Ah, no, pero aquí sí puedo pasar. Vamos a dormir. Y acá hay una bandeja como de pastelitos chiquitos Como de tortitas, de galletas Mírenla. Dice Esto, bandeja De cupcakes de mamá No sé, me, dice que me agrega un slot de algo Entendí. Dice que hay unos utensilios Que uno se puede equipar Puede proveer diferentes efectos mm, No entendí muy bien Pero a ver Dice que los utensilios Ah uno se puede equipar con utensilios para darles uso. Pero en este caso... ¿qué, es, ¿Qué puedo colocar ahí en ese huequito? No puedo colocar nada, ¿no? O a ver. No, no puedo colocar nada. No. Nope. Parece que no puedo colocar por el momento nada. Y este es el mapa. Así que pues vamos atrás Y vamos a intentar Seguir por arriba Que era nuestra idea Mira acá hay otra cosa un, como, Eso parece un sándwich Soplido aéreo ¿O tuviste el pergamino antiguo que contiene la receta de soplido aéreo todos los galateones pueden usar su poderoso aliento de dragón para atacar mientras están en el aire. Ingrediente, un toque de R2 mientras estás en el aire. Preparación, salta y en el aire presionado Ah, por ejemplo, este es un tipo de poder que se puede usar saltando. Dice, si el galateón que lo utiliza no tiene alas, será impulsado para atrás. Ok, hay varias condiciones para el uso de poderes, me gusta. Ah, se combina con mi llama. Y él no tiene alitas. Así que se echa para atrás. Por acá, de aquí yo no era de donde venía. Esta no es la hermana de él. No, no sé quién era. ¿Un topo? ¿Por qué salvió un topo? Y acá porque no puedo pasar, allá hay algo al lado, una, esta ramita. Se ve interesante pero no me deja pasar como paso? ¿Tengo que dar toda la vuelta o qué? Dice whip O sea, látigo No entiendo Pero ¿Cómo llegó al otro lado? Ah, tendré que entonces bajar Yo por acá no ha venido ¡Ay, Me hice daño con la Tengo que dar un saltito chiquito Ay Ay, otra vez Mírenla, mírenla Estas cositas para qué servirán Ah, miren Cuando yo las toco Abren puertas Y así dan paso Ay, otra vez Ay, oh. Ay se murió no. no, no, no, no Ay, caray Se me olvidó darle su, su cupcake Bueno, pero tampoco es que estemos tan lejos, ¿no? A ver Ah, sí, ya se abrió acá. ¡No! Pero es que no, no se lisa. Uy, ¿y ese bicho qué? Uy, ese cierto está bien fastidioso. Miren todo el daño que le hago y nada. Uy. Como cinco bolas de fuego para que se muriera. Ay, ¡Ah, madre. Le hace más el daño físico. ¡Uy! Lo tocó comer un pastelito. ¿Qué tal jabalí este? A ver. Ahora sí. Llegué por atrás. Y aquí puedo abrir esta ¿Ven? Esa me da paso allá Pero No sé qué entonces debía yo recolectar Por aquí, algo más debía yo recolectar Por acá, no creo que solo era Ay, no puede ser otra vez No, pero ¿A qué horas pasó eso? No me di cuenta Dice que mis pastelitos yo me los había comido Todos y será que se mantiene lo que yo o sea, lo que yo abrí, lo que yo dejé abierto. Por ejemplo, yo he dejado abierto ya aquí. Ah, sí, sí, sí, sí, está abierto. A ver si con esto puedo destruir una de la planta esa. Sí, sí, la destruí. Uy, es un mapa muy grande O sea, de mucha exploración Para lograr lo que uno quiere Oiga, estos jabalíes Me están... estos sí, de verdad Me están molestando bastante Se están volviendo muy fastidios Por ejemplo, aquí que hacia dónde ¿Cómo es que uno ve el mapa? Ah, claro, miren Uy, el mapa es tremendo es extenso. Para yo abrirme camino en el mundo del agua tengo que encontrar a mi hermana. Que debe estar. Quién sabe dónde. Me voy a comer otro pastelito. Y ataco a este hijo de madre bicho. A ver, hacia dónde voy. A ver, hacia allá hay camino, pero no sé qué puedo haber allá. Eh Ave María. ¿Quién me tocó? Ay, ah, no puedo tocar las espinas de arriba No, pero qué A ver, ¿cómo se los huevitos? Los pastelitos, si no acá lo, le van a joder la vida ¿verdad? Y aquí cómo hago con este. Ay, sí, allá hay algo No, me queda solo un pastelito. Ya no sé qué puedo hacer. Ay, por fin. A ver, esto para que me. ¿Esto qué es lo que me da? Ah, otro fragmento del huevo. Ok, listo. No, no. Ay, donde me muera, graves. Uy, lo logré. El problema es que ya no me quedan más pastelitos. Aquí la cosa se va a poner pesada. Ay, no, me maté porque sabía que me iba a echar para atrás, pero... Ay, no puede ser cómo se puede avanzar más a ver a ver, está bien tremendo Ahí lo que de verdad ventajas son esos puntos de guardado si no, graves sin esos puntos de guardado estaríamos bien atrapados La cosa aquí era donde estábamos Ay jabalí Déjenme en paz Qué cansones son esos jabalíes Por aquí, por acá <risa> Listo Voy a comer otro pastelito Y ahí Aquí era donde habíamos quedado, ¿no? Listo, ahí lo logramos Eso era lo que queríamos Ok, esto abrió un camino acá Donde está un ratón o lo que sea Pero sea lo que sea Nos puede ayudar A ver Hola, gracias por venir a ayudarme. Parece que me quedé atascado aquí, ¿puedes creerlo? Me llamo Saulo Mandro, soy un humilde vendedor ambulante. Como mi tienda fue destruida ahora recorro el mundo en busca de tesoros valiosos. Y si bien tardaré en ver los frutos de este nuevo negocio, viajar me permite ver todo tipo de lugares. Quizá te interesen algunos de los artículos que vendo. A ver qué vende. Marca de nido dice que un pin que es desin... un pin diseñado por aventureros para encontrar sus tesoros o oh, Vanguard Fryan Pan que es como una sartén así que cada ataque de tu combo hace un daño adicional está bueno pero no no me sirve a mí a ver compremos la marca de nido a ver qué para qué nos sirve Bueno, pues ya, eso fue. Eso fue la marca de nido. A ver qué más hay por acá para explorar. Ay, jugué madre, pendejo. Me lance más feo. Bueno, es que vemos lo mejor. Y aquí que se ve muy sospechoso esta parte. Ah, es que hay dos caminos también acá. Ah, por fin, uno de para dormir. Aquí que abrió una puerta. Perfecto. Listo. ¿Para dónde nos manda esa puerta? ¡Uy! Uh, esto me suena a jefe. ¡Sí! A jefe. No me jode, John. ¿Qué fue eso? No lo sé, amo. Tendremos que investigar este fenómeno un poco más. Por ahora, sigamos avanzando. Ok, no es un jefe, pero al parecer los bichos van a evolucionar Posiblemente ¡Ay, me caí! ¡Ay, un super mega jabalí! ¿Cómo hago para... para esquivarlo? No, pero si es que yo salto Ah, sí, sí lo puedo esquivar y ahí es cuando lo puedo, le puedo hacer daño. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Hay que esquivarlo y dejar que se golpee contra los bordes. Si se golpea contra los bordes, pues obviamente se va a hacer daño. Y ahí es mi momento de atacar. No, pero es que no Si no le salto bien No, no le hice bien Bueno, pero le estoy entendiendo las mecánicas O no Pero solo le puedo hacer tía uno de daño ¿Será que puedo hacerle algo Con las pepas que caen? Es que no, no sé Qué más puedo hacerle realmente Pareciera que Le hago muy poco daño O sea, solo le hago uno de daño Y no creo que de a uno de daño lo vaya yo a Acabar No creen ustedes Uy ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, ahora hace dos veces. No, puede ser, ahí yo como le, le esquivo No Eso sí está muy difícil ¿Y si solo salto? Eso Sí, podría ser eso No, por quedarme atrapado ahí A ver, vamos a intentarlo una vez más Y si no, pues lo dejamos hasta aquí Pero el juego está muy interesante Está para volverlo a jugar una y otra y otra vez Ya le entendimos al jefe las mecánicas Así que tampoco es que sea tan complicado Pero requiere mucha paciencia Mucha paciencia ¡Ay, no! Ya empezamos mal. ¡No! ¡Ay, no puede ser! A ver, ¿qué pasó ahí? O sea, es que de solo un intento y ya me mató así fácil. A ver... A ver, ahora sí. Así es como debe ser. Ah, claro, hace más daño cuando lo golpeo con el ataque normal. Es mucho mejor atacarlo así. Claro, tiene más sentido. Bueno, vamos a comernos primero esto y ahí sí. No, no da tiempo. Lo logramos Era solo ese golpecito Increíble Wow, qué cantidad de azúcar Lo logramos Qué maravilla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al fin ¿Quién es? Darmana <risas> Alguien alumbra y todo Piki, ¿tienes idea alguna del tiempo que pasa esperando por ti, hermano? Sí, es la hermana que sabe nadar. A mí también me alegra verte, Piki. ¿Cuánto hace que está aquí, ama a Piki? Hace muchísimo. Esa criatura horrenda estaba patrullando esta zona y no me dejaba pasar. Jamás vi tal atrevimiento. ¿Y por qué no lo derrotaste, hermana? Que hagas, Guida, ¿cómo no se me ocurrió eso? Quizá porque era una de esas dichosas criaturas con afinidades terrestres. Lo que Mazuel Piki trata de decir es, gracias. Al ser criaturas con afinidad acuática, nuestras habilidades son inútiles contra el elemento tierra, Monseñor Gereahu. Tienes razón, hermana. Como la tierra y el fuego no tienen relación mutua, el amo Guida no tuvo problemas para pelear contra el enemigo. Por fortuna, no nos topamos con ningún enemigo de afinidad acuática. ¿Nos habríamos podido pelear contra uno? No habríamos podido pelear contra uno de esos. Tiene sentido. En adelante tenemos que recordar cómo los elementos interactúan entre sí. Qué chévere. O sea, el juego va a obligar a que usemos a diferentes dragones según la afinidad de los monstruos o del entorno o del enemigo. Es ¿Qué regla de tres simple? El agua apaga el fuego. El fuego derrite el hielo. El hielo es más duro que la tierra, y la tierra sofoca el agua, ¿ok? Hay que tener en cuenta que la luz y la oscuridad no siguen las mismas reglas. Esos elementos solo pueden dañarse entre sí. ¿Todo el mundo sabe eso? Fácil de ol... ¿Qué? Así... Es fácil de olvidar, así que lo dejaré por escrito en caso de que necesiten recordarlo en el futuro. ¿Podríamos emprender viaje de una vez? Ya me cansé de este lugar. Y yo tengo hambre. Sería buena idea volver al lago que vimos antes con el amo Guida. Estoy seguro de que podremos cruzarlo con la ayuda de la ama Piki. Supongo que podría permitirle ser parte de mi séquito real. En marcha. Ok, dice que Piki puede nadar bajo el agua usando L. Eh... Y los ataques de ella causarán más daño y controlarán la posición del enemigo si se usan de forma precisa y en el momento indicado. La paciencia es clave para obtener los mejores resultados y combatir con estilo. Puedo cambiar entre galacteons eh, tras elegir el tarro de mermelada que les corresponde. Mantén el dos presionando y usando R para seleccionar un tarro de mermelada y cambiar entre manos con rapidez. Ok, cada elemento interactúa entre, Uy, entre ellos interactúan de diferentes formas. Ok. ¿Ahora qué? ¿Hacia dónde me voy? Ah, aquí me explican cómo cambiar de, de Galateón. Dice: LB, el, elijo el tarro de mermelada. Y con eso cambio. Ok, interesante. Pero a ver el mapa. ¿Dónde estamos? Ah, aquí volvemos a caer a donde estábamos antes. Y ahora tenemos que ir a. Al otro punto. Ok, o sea que podemos volver a caer acá. Para volver al punto de. Uy no, aquí se es estrella. Ah, pero esperen, acá había una pu. ¿Qué es esto? Tuviste desplazamiento galateón, ¿No tuviste el pergamino antiguo que contiene receta de desplazamiento galateón. Todos los galateones pueden impulsarse hacia adelante y en el aire o en el suelo. Ok. Ah, qué chévere. Esto me sirve para hacer esto. Uy, qué buenísimo poder. ¿Y esto qué? esta olla ok ahora dice que dos slots y dice ahora que con esta niña apago la el fuego, tengo que apagarlo y así me abre la, la puerta ah ok ok Hacen mucho daño a los de fuego Bastante Pero a los de hielo No creo No, si no les hacen cambio Si por ejemplo cambio A nuestro amigo de fuego Todo el daño que les hace Bastante, claro Ahora tengo que ir hacia allá, ¿no? Sí ¿Cómo es que salgo de acá? Allá Oye, oh, está muy... Oh, se volvieron ahora de fuego De, de hielo estos bichos Ave María, hombre. Oh ok Listo Ahora seguimos por acá, ¿no? Claro, ahora entiendo Por qué a estos casi no les hacía daño con fuego Estos son de fuego ¡Uy! Estos fantasmas, ¿qué? Atrapan el fuego, no me he dado cuenta Me van a perseguir Ok pero no entendí el propósito de los fantasmitas Uy, por acá hay un, un este secreto Sí, miren, un este secreto Ay, qué bien saber Que también el, el juego incluye lugares secretos Ok, creo que ya llegamos a la zona de agua Si ¿Sí se está Uy, todavía falta ¡No! no, no, no, no Ay, Dios mío ¿Dónde me dejaron? No sé cómo apagar esos, esos fantasmas ¿Aquí sigue la esta o ya se fue? Ah, claro, ya, ya porque ya la usé Para si sí el juego de verdad se puso Estilómetro y manía, ya se puso más complicado Ah, pero si sí les puedo hacer daño físico Solo que aguantan demasiado Uy, pero... Okay, listo, por fin. Ah, la embarré. Ay, no, no, no, no, no, no eso no. No me había fijado que me quedaba poquitos huevitos otra vez. Bueno, al menos sé que a los fantasmas los puedo golpear, pero que si les mando fuego ellos lo pueden absorber. Eita, no me moleste, creo que ya. Bueno, a ver el mapa que nos dice. Así, ah, sí, efectivamente debo subir para llegar allá. Sus dejan harto azúcar. Estos dos pastelitos para recuperar huevitos. El... bien. No. Uf, que me caigo. Ay, no me joda fantasmita. Uy, toca recuperar huevitos. Listo, nos vamos al mundo de agua. La cosa, a ver, ahora sí, y con ella podemos bajar. Ah, qué bonito, qué belleza. Wow, pensé que la demo iba a terminar hasta aquí, pero parece que nos van a permitir, no sé cómo jugar más, aunque no sé hasta qué punto. Wow, qué bicho tan raro. A ver. Pues ¡Qué chévere los poderes de ella! Uy, ahí hay un bicho raro. Mire. Bichos raros. Uy, qué me toca. Pues sí, está, está genial Esto, se nos va a alargar El gameplay, eso sí, parece No sé hasta cuánto, vamos a intentar jugar Un poquito más con ella Y ya, pues ahí miraremos qué nos conviene Más, tomando en cuenta que No quiero hacer Demasiado largo el, el gameplay Pero es que está el juego Muy disfrutable, muy chévere el juego está maravilloso. What? Estos fantasmas son de agua, hacen daño. O sea, no sé cómo que tienen A ver, esto que que encendió. Parece que la que les hace daño a ellos es esta bichita. A ver, lance. Sí, ella es la única que les puede hacer daño. Pero lo que no sé es qué puedo hacer. Si debo abrir otra puerta más. Sí, por acá también parece que va a abrir algo. se abrió, ah, ok, ok ese caminito pero ya me queda tan poca vida que no sé, no voy a sobrevivir a esta situación y lo dejaremos hasta ahí posiblemente hasta ahí, efectivamente claro, nos dejaron muy lejos pues bueno, amigos, yo creo que lo dejamos hasta aquí, pero de verdad el juego está muy, muy bonito. O sea, como pueden ver, es un, un metribanía muy creativo, muy interesante con esto de que vamos a poder tener varios estos dragones que vamos a poder manejar y que cada uno tiene como sus habilidades y que además las tenemos que combinar, alter, alternarlas para poder pasar diferentes mundos. De verdad que está muy bonito. Guida Cake, aquí lo tienen amigos míos videojuego de origen cana... No, no sé cómo decir brasilero canadiense o canadiense brasilero y bueno, eso es todo amigos muchas gracias por haberme acompañado, espero hayan disfrutado el gameplay, anímense a probarlo, el juego tiene, para hacer una demo tiene bastante para probar así que bueno, eso es todo amigos no olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima, bye bye